Hola bueno, María Ángel, yo quería saber tus sensaciones después de haber eh, presentado lo que, tu experiencia de centro, de, que ha sido galardonada con un premio Joaquín Sama, aquí en el Congreso. ¿Cómo, ¿Cómo estás ahora mismo? Pues la verdad que bastante emocionada porque el, el proyecto lo hemos hecho con mucha ilusión. Ha sido nuestro cuarto proyecto y necesitábamos que eh, la comunidad educativa y eh, otros, otros colegios pues vean lo bueno y lo que se consigue a través de estos proyectos de comprensión. ¿Cómo surge la idea de algo tan ambicioso? ¿no? O sea, es una teoría de la Universidad de Harvard, es muy conocida porque salen muchos estudios y demás, pero está como en la parte teórica de la educación. ¿no? De repente, agarrar algo así y, y ponerlo en práctica. ¿no? Pues mira, porque realmente hemos visto que los objetivos que nos planteamos a través de las inteligencias múltiples se consiguen y que los niños, como he dicho anteriormente en la ponencia, eh, adquieren en su repertorio de conductas lo que nosotros queremos transmitirles y, los, y luego lo más importante que lo puedan utilizar en su vida y que no se quede como un conocimiento simplemente o como un contenido, sino que es algo que ellos ya aprenden para, todas las, para toda la vida y en, y en el momento oportuno que lo necesitan saben sacar. ¿Cómo encaja eso en un sistema educativo como este? ¿Te parece un poco más cerrado, eh, menos abierto? Una, ¿Una idea tan globalmente abierta y flexible con las inteligencias múltiples? ¿Cómo se meten en un sistema que a lo mejor va más focalizado en algunas partes? Porque desde luego hay que ir cambiándolo y hay que ser ecléctico y quizás haya que ir eh, ...adoptando metodologías que, que vemos que sí funcionan... ...y no ser tan, a lo mejor tan cerrados... ...sino que abrir un poquito eh, a las nuevas... e innovar sobre todo, que es de lo que se trata". A veces parece que los centros están como esperando que el cambio venga de arriba a abajo, pero ¿no? aquí vosotros habéis hecho todo lo contrario, ¿no? De abajo, <ríe> de acuerdo, hacia arriba, ¿no? Puede ser el camino para el cambio real. Pues a lo mejor debe de surgirte de los centros, porque vemos que los alumnos no son los mismos alumnos que teníamos hace 15 años y tenemos que ir con los tiempos, integrando las nuevas metodologías, integrando las TIC, y siendo mm. innovadores, sobre todo. y me ha gustado que hablabas mucho de los alumnos, los alumnos, porque son el recipiente, son el destinatario de todo. Sí, porque nosotros vemos como que el aprendizaje, el protagonista tiene que ser el alumno. Y el profesor se debe de quedar un poquito eh, aparcado y, y ser ellos los que busquen ese conocimiento, los que investiguen y los que finalmente se hagan dueño de ese aprendizaje. Mm. A nivel personal está siendo súper gratificante, solo había que verte cuando has visto el vídeo, que te has emocionado pues sí, de todo. Fue un año muy intenso, donde trabajamos mmm, muy bien, los alumnos nos aportaron mucho, nos, re, nos enriquecieron muchísimo y bueno pues luego es gratificante que tanto trabajo se pueda visibilizar en un sitio como este. Enhorabuena y, y a seguir, con fuerza. gracias. <risa> gracias.